Don Juan Pastene, después de varios días. Yo sé que usted lo estaba extrañando, como varios acá. ¿Cómo está, Don Juan? ¿Cómo le va? A placer placer saludarme. Yo lo lo dije a usted que yo semana? no hablaba más de su equipucho y no hablo de su equipucho. No, está bien, yo Entonces, no le pedí que bien. hable del equipucho, Listo. nada más. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ha tratado el frío? Eh, muy, muy frío, de verdad. ¿No? ¿Estuve en Santa Cruz? No, no, no, Me quedé aquí. Me ah, tocaba semana de, de diputado, viste, aquí. ¿Semana regional? Semana regional me tocaba. ¿Ah? Sí, ¿ves? Entonces... Está bien ¿Qué Tampoco ha poder hacer mucho con tanto frío Demasiado frío, ¿no? Ah, no Ayer la no gente no al estadio Poco público en el estadio de Hernando Siles eh, Pero además para lo que mostró Diez Tronques creo que está bien Vamos con los Leones Blancos del Pajonal Que le ganaron a este Well Ready por dos goles a uno Cuando el partido terminaba en un rebote de esas cosas Que, que no pasan muy seguido eh, Rechaza el defensor Rebota la pelota el, el uno que había subido a dar una vuelta arriba, a ¿eh? ver. el cotudo y la puso adentro, le pegó la pelota en el cuerpo, allí está la mano marca en el tiro libre penal y los Leones Blancos se ponen, no está no, la, tapó no, la tapa del ¿Eh? arquero, muy bien va abajo roca y se Por pierde el baut. pateador para hacerse al canchero, ¿no? Sí, no, pero es que así patea y, le, y, lo había, y había estado convirtiendo, lo que pasa es que ¿eh? Algún rato se tiene que equivocar. Claro. El arquero se la tiene que jugar, se la jugó y ya estuvo. Así llegaba el equipo de Real, Santa Cruz. El equipo de Allway decidió prescindir de todos sus extranjeros por camarilleros, por bajo rendimiento y porque no quieren pagar impuestos. Ah. Así es fácil. Entonces, el paraguayo el siete títulos ya no está más en el plantel. Tampoco el colombiano, el arquero, que no era gran cosa. El africano también, no hay nada que vendérselo. Ojo que no hay trata de esclavos Pero lo quieren vender, pasarlo, regalarlo a quien sea La idea es que en el mes de junio Cuando se abre el libro de pases cuando estos jugadores van a cobrar mayo Y unos días de junio Están buscándole la vuelta para que se vayan todos Parra inclusive Y el otro, el centro delantero, ¿se acuerdan? que estuvo en Bolívar sí, sí, El gran sí. goleador que dicen Que no le metió un gol ni al arco iris, también se va Ahí está, el primero lo marca Jaén Tras un pelotazo Habilitado. Hay mucha fortuna. Sí, le pega en el cuerpo primero. Sí, sí. ¿no? Sí. Y logra convertir el primero para el equipo de los Leones Blancos del Pajonal. Después de eso, olway va a intentar acercarse, va a lograr, lo va a conseguir y viene la falta sobre Ednely Reyes allí y el árbitro marca el tiro libre. Es una falta torpe allí sí, del Cotudo el árbitro marca por vía del bar el tiro libre penal que convierte Reyes y deja las cosas uno a uno hasta ahí la cosa estaba bien uno a uno eh, si hubiera terminado el partido así hubiera sido premio para ambos equipos pero una jugada desafortunada cuando el partido se terminaba un rechazo que quiere hacer el central fíjate ahí está la jugada le rebota la pelota en la espalda del cotudo ¿Viste? Y la pelota se va hasta el fondo del arco. ¿Cómo? No... no, no, es que bueno, no lo puedo entender. El tipo le puso todo ese cuerpo esponjoso de tejido adiposo en exceso. Claro, y un remate de ese cuerpo, imagínense sí. un, un rebote de ese cuerpo sale a gran velocidad. Es más grande que un cuerpo de bombero. ¿no? Bueno, así perdía Olway en el último minuto. Vamos a Royal Alpático con Mamoré, victoria del equipo cruceño en el estadio Ramón tawich Aguilera. Se jugó a las 3 de la tarde, matiné, y luego estos jugaron a las 7, Bermud, en el mismo estadio. ¿Me entiendes? Mm. No hubo necesidad de utilizar la fuerza pública para sacar a la gente poco público y después a esta hora casi no fue nadie. Ahí está un frentazo impresionante del paraguayo pero que no encuentra el gol. Y después se va a ir acomodando el vendelote iba a terminar con un tiro libre penal abriendo el marcador. Tú dices, estos equipos, te recuerdas que el técnico peruano lo han traído para que rinda y el equipo no está rindiendo, no juega nada. Terminó ganando con un penal que tiene mucho de regalo. El peruano se hizo famoso la semana pasada por una declaración, dijo que lo habían sacado a Cesárea y que por eso era valiente. ¿Eh? Imagínate, si es que había cesárea en el tiempo que nació el guacho. a ser no la prehistoria. Ahí están las que acompañan, que son muy pocas. Y finalmente se va a ejecutar el tiro libre penal. Tú dices ese jugador amoroso, la plata que gana y lo poco que, que justifica, ¿no? Costo-beneficio no guarda relación. No, a ver, ahí, está ahí está la jugada, sí. van a buscar la pelota, se engancha Candia. y El árbitro entiende que es tiro libre penal, que ejecuta el nene, como le dicen, ¿viste? Y hacen 1 a 0. Y el equipo venía, el arquero se, adelanta, se da cuenta ¿no? que va por ese lado, fíjese. Y después como que se queda, y ahí es mortal, se quedó. Sí, ¿No? es que tardó mucho por adelantar sí. sin reaccionar. Ese es el que más guita gana y el que menos produce. mira jugada solo. Es lo mismo que el otro chico, este que va por acá, que tiene unas poses de bataclana, no le gana nadie. ¿eh? ¿Sí? Ahí está. Otra de las Eta. tantas jugadas ese. Tuvo dos o tres solo. Hay que ponerlo a entrenar a las 3 de la mañana este. ¿sí? ¿Eh? Sí. solo con un arco a ver si algún rato la emboca y otra sí, vez va a aparecer el nene para poner el 2 a 0 por el resultado parece cómodo pero lo que se vio en el terreno de juego no fue lo que parece vale, apenas entonces sí con mucha suerte ¿eh? más que argumentos futbolísticos para ganar un partido que estaba complicado y vamos hasta el estadio de Hernando Siles porque allí jugaba Die Trongues enfrentando al cuadro de Aurora. Era la despedida de Rescalvo, es que lo cambió, viste, por un par de mangos. Esto sí. es como amor de chifrada. Se te cagó la plata a las 2 de la mañana y se van con otro. ¿no? Este, Die Trongues le pagó 14 mil dólares de sueldo cuando no lo contrataba ni su madre. Y ahora lo contratan los mexicanos y lo termina votando. Es una falta de respeto. Que se vaya el tipo, por muy poco o por mucho que le puedan pagar en un lado. ¿no? Sí. Para esos son los contratos, para respetarlos para respetar. Pero bueno, ese tiene que ver la dirigencia de Diestrón. Y a mí me parece una actitud estúpida ¿eh? de la que habla el presidente cuando dice el fútbol mexicano está mirando a Diestrón, que dice, para llevarse el a ver, por favor, El único ridículo imbécil que dice es eso, ¿sí? ¿Eh? a este rescalvo cuando jugó Independiente del Valle, que era una institución que se precie. Como la no lo dejaron claro. despedirse No, claro. le dije, ¿usted te querés ir? Anda Que me quiero despedir, le anda, despedite a tu madre claro Y lo no volaron No, estos ayer lo hicieron que, que dirija Y con, con viaje arriba mirando el partido ah, Y fiesta más debían hacerle claro. ah, Es la declaración del presidente De Olva Reddy ¿no? de, Sí, de Olva Reddy Que dice que no este, este, este campeonato No lo queremos ganar oh, no, Dios, sí, no, no, no, no. no queremos ser campeones Este campeonato no. No, Yo no creo que lo dijo de la manera que lo dijo Sí. Eh, yo creo que bueno, el presidente Alberdi la semana pasada tuvo muchos problemas de salud ah, bueno, estuvo en Estados padre. Unidos pero bueno pero eh, no, lamentablemente eh, qué sé yo el, el, el cuadro que tenía que era bastante sombrío ha mejorado notablemente y bueno ya llegaron al país el sábado a ver no puede ser que es que tiene mi compañero de curso está con un gol hermano de ahí de doña Nati que vende las empanadas no por favor Tremendo zapataz. Increíble. Apertura. El arquero no. Y, y este estaba yendo para el Real Madrid. Mira, Lo calzó Sergiño, ah. mirá. Y adentro. Cuando la buscó, no la encontró. Ahora, yo encuentro. Yo, lo, yo aquí. O sea, si hay un tipo que echa a perder los, los, los equipos el Rescal. O sea, lo pone a Isnaldo, que no te juega nada. Después lo saca Quiroga, que había hecho el gol de cabeza, y lo pone al colombiano, que es su cuate. mira esa. ¿Eh? Epa. Mereció a Aurora haberle ganado 10 Diestronge? Sí, desde el principio. Con un gol medio complicado el del empate. Ya lo vamos a ver. ¿Ven? Mira, Blanco, qué pase. Fantástico. ¿Dónde está Roca, el lateral? No había vuelto. Con una jugada de salida que la pierde. A ver. Hay un chico que es el lateral, ya estaba fundido Lo mantiene en la cancha y lo sube de volante por la izquierda Y lo pone al, al, al roperito Rocaí de lateral Mirá, mira lo que pasó Tremendo Habiendo tantos otros en el banco del suplente Que son volantes ofensivos que le hubieran servido Ahí te das cuenta la clase de tenis. Un técnico que tiene dos delanteros para jugar en la paz Y prefiere jugar con uno, dándole ventaja y todavía lo van a despedir Sí, le van a hacer fiesta. ¿eh? Increíble. ¿no? Claro, esta es la que... jugada, esta es la jugada que para mí está viciada. Porque cuando sale la pelota había posición adelantada del atigrado que participa de la jugada. Te lo voy a mostrar de nuevo. Está colombiano, pelotazo. La baja, fíjate, el defensor, ¿viste? Obstruye, lo empuja al defensor de Aurora, permite que Triverio levante el centro libre de marca y está el gol de de Jussino que parecía el gol de la Copa de la, de la Champions ¿viste? Claro, el árbitro decide terminar el partido y el nuevo entrenador viendo desde Palco lo que no sí. debe hacer bueno, esas son las cosas eh, ¿Por qué eh, el técnico que estaba en norway eh, te acuerdas que dijo que se iba pero sí. no presentó la renuncia entonces, ¿qué es lo que se quería hacer? Que el club lo vote para, para no pagar la rescisión y cobrar unos mangos aparte. Mm. Son así todos. Claro, Entonces el club sacar la hoy, mantuvo silencio, no se, eh, no dio ninguna declaración, hasta que el tipo el tipo había arreglado, tenía la semana pasada arreglado con Stronges eh, finalmente tuvo que renunciar. Y tiene que dejar unos pesos allí por la rescisión. Ah, que es lo coherente en base al contrato, pues. sí. Mínimamente, ¿no? Ahí dicen, todo el mundo ahora tiene posibilidades de ir a jugar o ir a dirigir a algún otro sitio. Pero, en fin. ¿Qué? El que se quedó sin clínico fue Palma Flor. Oh. ¿Se fue también? Sí, se fue. O el, lo fueron... Resultado. El carrusel no sirvió. Daba la vuelta, daba la vuelta, daba la vuelta. Yo ayer hablo con un hincha, eh, una vez que, antes que termine el partido, fíjate, no. y el hincha me dice, hemos jugado el mejor partido del, de, de, del torneo. ¿Qué estás viendo, Bole? Claro. O sea, es que el dirigente, mientras mire como hincha, es poco probable que esto mejore. Y mm. finalmente el técnico decide eso. Hay cuatro técnicos que están, o que son del gusto de la gente. A Dios gracias, ninguno es español. Bueno. ¿Tú sabes la, la, de, la del español, eh, el que se fue porque tenía problemas increíbles de familia? ¿Qué se le llamaba? Mm. El gay. O gay. Como usted quiera. No lo recuerdo, no lo sí, recuerdo sí. el nombre, sí. ¿Ese es el que hay. Que dijo que se iba del país uh -huh. y lo, te lo ofrecieron a, a, a al equipo de Chapare. Sí, no quiso. No, no, pero a ver, ¿cómo tú vas a. Miramos, en, en Cobija falta que le hubieran regalado una miniatura del puente que unía, eh, qué sé yo, Cobija con el Brasil. El tipo, el presidente falta que lo despida llorando. Por pues uh -huh. si no son todos llorones, ¿viste? ¿Eh? y porque se iba, porque eh, tenía un problema complicado y resulta que a los 10 días ya lo están ofreciendo en otro equipo yo pregunto por qué no, es que quieren que lo aumenten dice. pero por qué no le dijo a la gente de, la verdad. De, de, de, de allá de Cobija que el tipo quería que lo aumenten claro yo no sé cuánto le pagaban en Cobija pero ayer lo ofrecieron hasta por 8 mil dólares a Palma Flor no wow. lo que pasa es que no tienen jerarquía estos técnicos Aquí son inventos, estos peseteros, ¿viste? Entonces, nos estamos llenando de medio que. ¿Te acordás el otro el gordo que dirigió Real Santa Cruz? Sí, sí, sí. Que nos faltó algún bellaco de esos chistosos que hace el periodismo deportivo, que incluso lo propuso para ser técnico de divisiones sí. inferiores de la selección boliviana. Sí, sí. Para que tengas una idea de, de, de cómo, cómo, qué poco que nos queremos, ¿no? Pernquero. Si cualquiera puede venir aquí. Sí. Y lo malo es que cualquier rato se van también, ¿no? Ah, no, pero que se vayan. Los dejan así plantados. Pero ah. este se fue, y ahora a los 10 días ya había superado el problema. familiar y estaría dispuesto a venir al Chapadre. Hmm. ¿Qué te parece? Rápida la recuperación de sus problemas, Entonces ¿no? imagínate, ¿con qué cara lo pueden contratar en el Chapadre? Si ¿Sí saben que cualquier rato se le va a enfermar el perrito y la abuelita. Tiene un sí, problema sí. Salud, de salud complicado, que tiene que ver con, con la familia. Hmm. Pero... Pero no puede ser que en 10 días cambie la situación así, tan rápido. Y después de haber dejado sí, sí, hacia sí. el equipo allá. Yo sé el... qué es lo que pasa, pero no Pano. te lo puedo contar. Bueno. Pero un familiar tuyo tiene un problema de ese tipo, ese tipo se soluciona como con plata. Claro. ¿La salud cuidándolo. Listo. Y eso usted, mientras tenga el laburo, va a poder pagar esos gastos. En casa, si no te cae plata, ¿dónde vas a tener para pagar? A no claro. ser que te disfraces vos de enfermero. Por eso es raro, ¿no? Que deje por un problema así su trabajo cuando sí. lo que necesita es plata. Sí, así son, pues. ¿Qué le vas a hacer? Eh, Wisterman enfrentó a Yapo ayer, sí, el sábado, en el estadio Cuarto Centenario, en la ciudad de Tarija, en un partido que eh, no se mostró absolutamente nada. Partido de esos tibios... ...a pesar de que hacía bastante frío... Eh, ...Wisterman tuvo dificultades para viajar... ...salió de Cochabamba en la línea aérea de Bandera... Eh, ...tras haber levantado vuelo... ...y haber estado más o menos en el aire unos 15 minutos... ...tuvo que retornar a la ciudad de Cochabamba... ...finalmente embarcaron en el último vuelo que llegó de La Paz... ...a las 12 y pico de la noche... ...para arribar cerca de la una de la mañana... ...ahí está Chumacero... mira qué mal tipo que es... ...o sea, no te podés tirar al piso así... ...cuando, cuando no pasa nada para provocar la expulsión del defensor del equipo de Tomayapo Se va expulsado, granero, y se queda con 10. Y después le van a expulsar al Rudy el Wisterman. Y Chomancelo es el que más reclama. ¿Eh? Rudy Cardoso se fue. Se fue expulsado. una jugada fortuita, también entiendo yo. ¿Eh? Pero, es decir, se tocan entre ellos y se tiran al piso. mira cómo se tiró... Yo me hace lo, parecía con conmoción cerebral, hermano. Sí. Mira, esa es la falta. El brasileño jefecillo, ¿Va? Mira, mira cómo se mofa. Ahí está. Expulsado, se quedan con 10 hombres. Oye, no fue más este partido. Fue por eso que, que, que tuvo algo para comentar, por las dos expulsiones, y yo creo que fueron fuera de lugar. Bueno, pero el resultado le sirve a Bilzer, que sigue sumando, sí, ¿no? Sí, sigue sumando. Que está recuperando de a poco. Sí, señor. Pese a la situación difícil económica en la que está, bueno, están Siempre respondiendo. Siempre estuvo en una posición sí, económica difícil este equipo. Siempre estuvo. ¿Eh? ¿Y ahí qué fue? Otra de las tantas faltas. Otra otro más. Otro más. Se quedó con dos menos. Pero no pasó absolutamente nada. Ahí el va a buscar una pelota y se quedó dos días en el piso. Algo que lo no sabe hacer muy bien el paraguayo. Arnaldo. El Usted tipo... sabe que yo conozco unos 10 futbolistas que se llaman Arnaldo Andrés. ¿Usted sabe quién es Arnaldo Andrés? No, no. A ver, cuénteme. ¿Usted nunca vino telenovela argentina? No. O, ¿O no tenía televisor o qué? No, no, ¿Eh? no, no, no ¿quién es ¿O no mando? lo dejaban mirar? No. Uno de los galanes más reconocidos del Paraguay, que hizo una pareja famosa con la chica Culiot, tampoco la conoce. Al final es su cultura general. ¿Eh? Como dicen los argentinos, ¿viste? Eh, Luisa Culiot era una de las estrellas más grandes que había del, del, del novelaje argentino y hizo pareja con este paraguayo arnaldo andrés se llamaba hasta arnaldo el día de hoy ya no se pero claro ahora viste eh, ya hace con trío él actúa y dos lo afirman debe tener más o menos unos oh, 79 años 80 años de arnaldo andrés de qué año más o menos está hablando hasta el día de hoy sigue haciendo no, no, no. Tiene 79 años. hace 40 años atrás. Pero no, le digo, el punto alto de su carrera. Hace 40 años atrás. Bueno, entonces, ¿sí? entonces. 40 años, pero es un tipo reconocido. Entonces, se llamaba Ronaldo Andrés. Ahí está, mirá. Vea la facha de Huacho. Y, ¿Eh? y esa Ay, es la señora Luisa Culiot, famosísima pareja de la telenovela Argentina. Esto es más o menos de la época aquí, ¿se acuerda cuando hubo el 78 la novela Rolando Rivas? ¿eh? Usted tampoco sabe. Tampoco. Dios me eh, Rosa de Lejos tampoco. Ya, Todavía el año 7, cuando aquí comenzó la Lejos, televisión, así, el Canal 7. Sí. Empezó. Pero si usted ha sido empleado del Canal 7, celebraron y chupaban todos los años de aniversario. ¿Nunca miraban eh, cómo se había iniciado el canal? ¿Cuáles fueron los grandes éxitos de ese canal? No, para nada. Celebraron los éxitos del momento. ¿Cuáles? Cuáles? <risa> claro, lo que, que se, se logró, no pues. novela. Hace otro no, no, no. que no tiene novela. En ese no, tiempo tenía no, novela. No. Entonces captaba. La gente a las 8 de la noche se pegaba al televisor y no se movía. Mire usted. ¿Ve? A las 8, a las 9, estaba Rosada de lejos, estaba Luis Ocula. Eran los tiempos de los golpes de Estado. Ay, cuando ya. yo le hago. 72, 77. 7, entraba uno, salía el otro, entraba el otro. Entonces claro. la gente se... Y bueno, nos dedicábamos a mirar novelas en ese tiempo. Qué mejor, ¿no? Entonces, a raíz de, vuelvo al tema, me, terminé hablando de otra cosa, eh, Arnaldo Andrés se hizo famoso en las mujeres. Claro. Y a todos los chicos le pusieron Arnaldo Andrés. Ah, los y ahí está. Arnaldo Andrés Jiménez, el arquero. El pipo. El pipo. Hay otro más que era zaguero central, que jugó en Sportbol, que salió campeón, también. Ar Arnaldo Andrés, no me acuerdo cómo se llamaba. Todos los paraguas de esa edad, todos se llaman Arnaldo Andrés. Es bueno. lo mismo que ahora, ¿cómo se llama usted? ¿Le pusieron un homenaje a algún artista? ¿A no, usted? Milton no es. Milton, ¿Mm? Oiga, que le pusieron por el fulero ese de Milton Corté? No, para nada, Ah, para nada Milton, ah, por Guzmán. Milton Melgar, ahí está pues su padre hincha muerte del Gran Bolívar Le puso por Milton Melgar <risa> No, tampoco ¿Qué sabe usted por qué le puso? Le preguntó a su padre usted por qué no. le puso a Milton Sí, porque mi tío se llama Milton el hermano de mi padre se llama Milton Entonces ahí fue el, La razón del nombre Ya hermano <risa> Bueno, vamos al clásico, ahí está Milton Melgar ¿verdad? Jugó en Boca, jugó en River, Claro, un, un capo Jugó en Bolívar también sí. Se mandó una vez en Bolívar una Un pase que le hizo a un atigrado Y ganó el Tigre, no lo querían ver Pasa, Pasa. Muchas veces Y este chico Suele se pasar. fue a, a jugar a Boca De suerte Sí, fue, fue uno de los de la época que mayor éxito en la Argentina tuvo. Sí, pero o creo es, que en la historia creo, no, no, no, hay, pero, hay otro... Pero, pero la historia es así. Le pegan a un árbitro y el árbitro se equivoca y lo expulsan a Milton Belgar. Cuando el que le pegó al árbitro era otro. Y resulta que lo castigan a Milton Melgar y se queda sin jugar. El equipo de Blooming tenía a Hoyos, el que es técnico que va a venir a dirigir. Sí. Ese venía de ser campeón del mundo Con la selección argentina de fútbol Esas son las cosas raras Brumin lo termina comprando a Hoyos Que venía de ser campeón del mundo yeah. De 150 mil dólares en esa época wow. Estaba Nito Vega, entrenador Brumin siempre se caracterizó por traer técnicos qué sé yo, de, de real valía Bueno, en ese tiempo, porque ahora hay cada Fulero de directivo del club Que Dios me libre, hay que meterlos los presos con las cosas que hacen Y por otras más eh, Entonces eh, el, el chico se queda sin jugar. Entonces, lo quieren a Hoyos. No. Entonces, la gente de me dijo, y ¿qué hacemos con Belgar Entonces, un poco más que se lo dan de Yapa. Y se va a Hoyos. Y al final, el que le va muy bien es a Milton. Sí. Porque a Hoyos no le termina yendo para nada mal. Para nada bien, perdón. Esa es la historia. Mm. Y creo que el que le pega al árbitro es Paniagua. El que está preso ahora. Ah, Sí la memoria no me engaña... ...creo que fue el que le pegó el árbitro... ...¿te ah, puedes dar verdad. cuenta? ...estos son cuates de toda la vida... Claro, ...por eso que siguen ay, en claro. favor y lo demás... ...falta que es te los dos adentro... Claro, sí. ...es una rosca total... ...total... ...y que va a seguir... ...por supuesto, por los tiempos de los tiempos... ...vamos al clásico Oriente Blumen... ...jugó el décimo segundo con el décimo último... ...pero el estadio... ...impresionante... Sí, el, sí. ...el recibimiento impresionante la cantidad de público. Me apena tanto ¿No? eso, me apena tanto. A mí, a mí me conmueve, me da mucho gusto de que la gente vaya al estadio. Sí, pero es que va, ¿qué? Ah, o sea, ese, eh, se divierten tú, con, eh, con, con lo que juegan pero, sus dos equipos. Pero, pero hermano, es un clásico y, regional. Está bien, pero ¿y, ¿y qué y hacen? aquí nadie? también es un o sea, clásico regional, yo siempre lo he dicho. Pues está bien, ¿no? pero ¿y qué hagan algo a nivel internacional también? O a nivel nacional, por supuesto. O sea, se divierten con el partidito entre Blooming y Oriente. Y ahí se acabó, diversión se acaba. El que gana es el mejor de la ciudad sí, y. no y listo. ganó nadie. Listo. Porque no al final fue nadie. empate. Al Pero final, hablemos un de un oriente. Impresionante. A nivel país la no son nada. No, no, la televisión aprovecha, viste, para vender a panchito la transmisión. Ah, sí. Por eso le digo, es que lo, la pena es que acostumbran a la gente a conformarse con no, tan no, poco. La gente se acostumbra, sí. es distinto. Porque si tú no estás de acuerdo con lo que hacen tus equipos, entiende que ratonean. ...que no son capaces de generar expectativas... ...pues no vaya ...pero es que es el marketing que le hacen... No, ...es claro. el marketing que le hacen a este partido... ...el uno de los clásicos más grandes de la región... ...uno de los mejores clásicos de Sudamérica... No, no está, no está. Uh, ...pero así o lo sea, promueven no en redes sociales... Mira, ...y la gente va... ...llámalo al camireño... ¿eh? ...a ver qué te va a decir el camireño... O sea, ...la ¿eh? gente lamentablemente termina engañada... ...yendo a disfrutar de un espectáculo... ...yo creo que nadie se engaña... ...muy local... No, no, el espectáculo es el local, y además es un, un partido con, con poca jerarquía, ¿no? Por Estoy eso, a eso me voy, de acuerdo. eso digo. Pero nadie se autoengaña, la gente va porque es una especie de convocatoria, o sea, está el carnaval de Santa Cruz, está el clásico, que son las cosas, qué sé yo, está la marcha en el Cristo, que son las, ¿viste? Que son las cosas que generalmente la gente va. Uno no sabe si van por convicción o van porque eh, les encanta ir a saludar a los cuates que van. Claro, Lo o sea, mismo para pasa ser, en el clásico, la gente se pone guapa las chicas se ponen simpáticas, se ponen guapas, los varones igual, y resulta esto como una suerte de domingo en la plaza con retreta. ¿Me entiende? Sí. Más o menos así. Sí. Porque el espectáculo es... es... No, no, no, no. Deja mucho que desear. Espectáculo. Pues yo favorísimo. le digo, o sea, que hubiese calidad de juego por lo menos, calidad de equipo, calidad de jugadores... Bueno, vale la pena pagar sus pesitos como la gente paga y va sí, y lo disfruta. Las máscaras más caras del país están allí. Al final, que Es un tema de decir yo he ido al clásico y mostrarte entradita y ser parte del de espectáculo, medio es espectáculo, que, espectáculo que Pero hay es que es parte ¿eh? sí, del sí, entorno sí. ciudadano de esa ciudad eh, asistir a este tipo de eventos, ¿no? Sí, bueno, ¿Cómo Santa era Cruz, la, como era la mascarita mucha copia, antes? ¿no? Mucha copia, ¿Usted, a Santa usted fue Cruz. alguna vez alguna noche de mascarita? No, no, no. Increíble, no sabe lo que se perdió. allá en Santa Cruz? Pero claro, no en no, no, mucho, Papa. no, no voy mucho a Santa Cruz. Ya no hay ahora. Ya no hay. Ahora ya hay otro tipo de fiestas, ya no son mascaritas, ahora deben ser mascarotas. No, sí, sí, y, y, y bueno, usted sabe cómo está la cosa, <risa> la, la divisa está medio escasa, entonces, bueno. Ya no hay Pero terminaba el primer tiempo. Y vamos a ver ahora Al segundo. Y la verdad es esa, es muy muy poco el espectáculo futbolístico. Insinuaciones por ambos lados, pero la falta de jerarquía a la hora de marcar impedía que esto se tradujera en goles. Uy, le pegó con la nuca el conejo, ¿no? Sí. Bueno. Pero el público estaba allí expectante. Y es Oriente el que se va a poner en ventaja. Centro de la izquierda. Aparece el paraguas, camisola 25, que no le hace un gol en el Alcohiri, y la pone adentro. fíjate centro de la izquierda, adentro, 1 a 0. Parecía que, que Oriente se iba a quedar con, con el partido. Vamos, anda muerto. ¿Por qué no hace un gol en la Sudamericana? ¿No te parece? ¿Eh? Muy buena tapa de portero paraguayo de te es un muy buen arquero. Es, ¿eh? Él ha evitado que sea sí. otra goleada de 10 cuando han jugado en la Sudamericana. Sí, señor. No es mentira. Qué, qué puñetazo. Mirá. ¡Eh! Y ahí está, está la jugada a los 112 minutos. La gente reclama la mano. Arce, ahí está. Fíjate, el cabezazo. Encuentra en el salto con la mano... Abierta, bueno, no la mano, perdón, la mano fuera del ala, del Está torso. Sí. El árbitro va y marca finalmente el tiro libre penal, a los 112. Uh, casi se cae casi el argentino Rodríguez, ¿no? Casi tapa el arquero. Y termina uno a uno Bueno. Había invasión ahí, pero bueno, el árbitro privilegia que convierte. ¿Fíjate? Sí, pero la tocó el arquero. Violento el remate. Como que y se, se cae, la... ¿no? Mirá, no hacía el gol. No, lo el fisilaba. gaucho este se tenía que ir en bus. Sí. ¿Eh? El último bus para Yacuiba sale a, la, a las 12 de la noche. <risa> y de ahí cruzaba gamba para el otro lado, ¿no? Sí. Y después, bueno, lo que pasa siempre, lo, los escándalos. Primero en el Gol de Oriente también hubo escándalo, después en esto también lo hubo. Copiamos sí. las cosas malas nosotros. Eso como le iba a decir, Por ejemplo, ¿no? en la Argentina... ¿Ha visto eh, cómo ha terminado ese clásico? Es igual, aquí terminaron que es igual. Eso le digo, pues es que Santa Cruz tiende mucho a copiar. ¿Carnaval? ¿Qué es? Es un carnaval del Brasil chiquito. ¿El clásico, ¿tú, ¿eh? ¿tú crees? Clásico, quieren hacer como River Boca, digamos. Quieren que sea así. Tendrá el, el, el marco humano, pero la calidad ni al 0.1% le alcanza. Yo creo que... Es innegable la capacidad que tiene el cruceño eh, para generar eventos. Claro. El copia. clásico es uno de esos porque es una costumbre arraigada. Sí. Entonces, por eso lleva la cantidad de, de personas que están. El classic, perdón, el carnaval, ahora, este año, fue deslucido. Fue un remedio. Volvimos a los carnavales de, de los barrios. ¿no? Pero el carnaval de Santa Cruz es, tiene mucho colorido. ¿no? Para mí, a mí me gusta mucho. Eh, es más... Yo creo que cada día aprenden más cosas del carnaval de Oruro, porque allí la gente baila de otra manera, hay una coreografía, hay una forma, hay una intención. Claro. Hay una eh, historia. Ya, pero eso va, va mejorando con el transcurso del tiempo. Mm. Yo creo que hasta el año antes que hubiera el tema de la pandemia, yo creo que había un carnaval muy bonito, muy bien organizado, donde se veía mucha baile, mucha coreografía, ya no tanto como antes, donde y juntemos los cinco vagos y no... ...ponemos un carro por delante y nos vamos chupando... ...y saludamos a la gente, ¿no?... ...yo creo que eso ya, ya fue, ha ido evolucionando... ...y eso también es propio de la cultura... ...pero, el clásico es eso... ...el carnaval es una cosa, el clásico es la otra... ...y la otra manera de ir a juntarse también allí... A veces hay gente que va al Cristo y no tiene ni no idea de qué va. Claro, la cosa es juntarse. O en sea, juntar. Santa Cruz es muy, les gusta muy, muy, mucho eso, el junte. El junte. Es ya muy, sea junte, carnal. Muy cariñoso, muy amable. Eh, eh, eh, es un junte tipo muy político. ¿no? Claro. Sí, entonces eh, hay mucha gente que se aprovecha de, de, ese, de ese cariño que tiene el Cruceño con sus semejantes y lo utiliza para otro tipo de cosas. ¿no? Eso yo creo que es nada más. ¿no? Sí. Eh, Ojalá. Ojalá. Ojalá, que, ojalá que le vaya bien a ustedes hoy día. Sí. Ah, a las siete, siete es, ¿no?, el partido. Algo así. Creo que siete, ocho, sí. Nos uh -huh. va a ir bien. Creo que después de la victoria de visitante, eh, nos eh, hemos levantado un poquito el ánimo. Sí, Creo que la pensar. salida obligatoria del delantero... Sí, le mejoró las cosas. Mejoró las Ojalá sí. que ahora se dé cuenta no, el no. profe ...y no lo ponga tan seguido... ...vea no, también no, no. la opción de cambiarlo... Eh, ...el supuesto goleador que traían... ...que solamente hacía goles de penal... ...que venía de capa caída... ...de haber estado en el fútbol chileno... ...no hizo mm. un gol ni al arco iris... ...y resulta que vino para acá y estaba de goleador... ...porque hizo cinco o 6 goles de tiro libre penal... ...entonces aquí eh, como que suerte... ...que el goleador... ...a Dios gracias, no jugó ese partido... ...y Bolívar jugó de una manera distinta... ...calcula que hasta Batman hizo un golazo ¿no? ¿Ha visto ese buen gol? No... Un pelotazo, acuérdate que en la mañana le dimos con un fierro sí, al patito, sí, sí. ¿no? Y en la noche terminó haciendo un Nos gol y una asistencia. No, a mí no me calla la boca. Ese es, un, <risa> ese es un muerto que juega de vez en cuando cuando le da la gana. A mí no me calla la boca. Además, además, a ese con la plata que le pagan, disculpame, es para que rinda tres, cuatro veces, que le tape la boca a su mujer o a quien quiera. A mí no me van a tapar. ¿Eh? Para mí sigue siendo igual, un mediocre que aparece de vez en cuando y un tribunero. Punto. Está bien. ¿Eh? Es, es un jugador que tiene buena calidad de juego. Tiene, tiene irregularidades, sí, y eso hay que reconocerlo. Doble pasaje que usted, ese es el tema. ¿Eh? No hay nada dice? más lindo, dice, que ser hincha del tigre. ¿Eh? Imagínate los tres que les encanta el salud fue lo que hicieron goles sí. Batman, celebrado. este y Robin Sí. Cómo se abrazaban, ¿viste? Salud, mi hermano. Claro. Eh. Lindo partido. Sí. Bien. Histórico, ¿no? Pero es, nunca. ¿Eso nunca. de qué es histórico? Toda la vida vivimos haciendo historia. Somos tan malos que no le ganamos a nadie. ¿Eh? Entonces cuando ganamos un, de vez en cuando un partido... ¡Oh! ¡Histórico! No, no, pero, pero lo histórico es abultado? por lo abultado del resultado, 4-0. Primera 0. vez que ganan en Paraguay y... y oh. No. O sea, las victorias generalmente en, en Copa Libertadores, por la calidad de los equipos, son mínimas. Ganas 2-1, ganas 3-2, ya ah. es un buen resultado. Pero ganarle en Libertadores a un equipo del Paraguay 4-0 en su cancha... No me va a decir que es algo que no vale la pena no, no, destacar. Es histórico para ustedes usted que no ganaron nunca en Paraguay. Por eso ah, es que dice histórico. No, no por los cuatro años. ¿Cuánto ganó el Tigre en Paraguay alguna vez? No, no yo no estoy hablando del Tigre, no estoy hablando de nadie. No, Porque si estamos a hablar de equipos que han ganado en Paraguay, el Gran Oriente Petrolero, con Celio Alves, con Carlos Da Silva, eh, jugaba García, equipazo... Ocho, le ganamos dos, uno, a Olimpia Y Olimpia habría de ser campeón del mundo Dos, uno Pero es que querés también Cuatro, eh? no. cero, a dos, uno sea, Es la ganar, diferencia de un es gol Es ganar Está bien Lo no. histórico es la, lo amplio de la diferencia a eso me no, voy No, no, no No es solo no, el, no ganar, es el, el ganar El ganar, bueno, está no, bien, no. ha sido ganar Disculpame, vos pareces historiador La querés acomodar la cosa como te dé la gana Lo único que falta es que vos también te incluyas en la historia, ¿no? no <risa> Ah, claro, claro, es increíble, licenciado estuvimos. Ahora, ahí Ahora, el triunfo en ha sido este espectacular, ha sido fantástico qué bueno. Frente a un cerro porteño torpe, que yo vi sí, sí, Frente a un cerro que no terminó de acomodarse, que se sintió superior desde el pitazo inicial Pero que no pudo en el terreno de juego mostrar el por qué era tan superior como se esperaba y al final el arquero se terminó complicando solo. Después el defensor, los dos goles primero regaladitos, pero son parte de la presión que ejerce Bolívar en el otro lado para provocar errores. Y el 2 a 0 y después no terminó nunca de acomodarse. Me parece bien. ¿No? Bueno. ¿Eh? está bien pues, has, Ahora está falta bien, que yo. te pongas vos en esta foto. Pero por supuesto, Nada más artista. para que seas parte de la historia. no ¿Está bien ahí? Está bien. Ah, va. Un morocho más, Jaime. Ah, está bien ahí. Eh. Vamos a ir de asistente logístico. Venga, de incapaces, te juro, por lo <risa> lo veo. Bueno, ya hay que ir cerrando. Hay varios mensajes, no los vamos a alcanzar pero a leer, bien, pero bien. A están ver, reclamando. ¿Qué dice? ¿Para cuándo el, eh, la peladita? Esta semana hace mucho frío. El médico me recomendó, por favor, que no lo haga todavía porque me va a dar una crumonia. Ah, <risa> eh, señor, usted que es de Camiri, ¿qué le parece el clásico cruceño? Sí. Por sancionar, nada que ver. ¿Hm? Por su accionar, nada que ver. Ya, ¿Cómo? Es eso. ya se van a unir ¿Cómo? ahí, ¿eh? <risa> maestro. Qué gusto verlo. Bueno, pues eso, lo lo Por el accionar está. de este fin de semana, Con su pues, verde, nada ¿no? que ver. Es una fiesta usted. futbolera. ¿Cómo vas a terminar haciendo show ahí? No, no tiene nada que ver eso. Pero igual, ¿no? Pero estamos hablando de... ¿Eh? Va la familia, lo, lo, usted dice eso, sí. va la familia, va... Van de las ustedes van, ustedes van a ver el estadio allá en el Tawich Aguilera, va desde el niño, va la, la tía, todos. Es una fiesta futbolera familiar. Y se llena, y es más cara a veces las entradas que lo que cobra no el Bolívar aquí en La Paz. Son ¿verdad? caras, está bien. Por eso les digo, me da, me da pena que la gente responda tan bien ante un espectáculo tan bajo. En calidad de fútbol me vas a decir que el clásico Oriente Blooming ha tenido calidad. No, mejor no, estaba no, el partido no, entre Blooming, entre Aurora y el Tigre acá. Ha tenido mejor calidad de fútbol que el entre clásico. Entre gustos y sabores. Obviamente, y la diferencia el marco humano, claro, imagínense. Porque yo te estoy, mira, te muestro esta foto. A ver, ¿qué tiene que ver? el Ya lo vamos a enterar. Está bien. Qué foto linda, ¿no? Ahí está, ni más cosas tienen los muertos estos, ¿no? <risa> Un placer, señor. Un placer, señor. Vale, Muchísimas qué, gracias. Linda ¿con semana. ¿Con quién juega su equipo? No tiene idea. Linda semana. ¿Con quién juega, su no? equipo? No, no, no, no, no, está ¿tú, igual tú que yo, revisar, yo, revisar, si yo está... medio, claro, ¿Con no. qué juega? Yo tengo que estar, mire, yo estoy desde la mañana con tantos temas en la cabeza de política, de economía. Se me va, sé que es a las 19 el partido, pero... ¿Soy sí. no sé con quién? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, a ver, mire? mira, un no de evento Bolivar deportivo juega, que ha ¿no? llegado el caníbal. Con, ¿Con quién juega Bolívar? Eh? muestra la portada, muestra no, la no, portada. No, ¿Con quién juega Bolívar? No, no. Ni <risas> vale, siquiera el periódico, si con siquiera el periódico <risas> dice con quién juega. Ni siquiera el periódico <risas> dice con quién Lo están buscando. Inclasificado allá, allá, el un Universitario de Vinto, ahí está. Universitario de Vinto. Bolívar recibe universitario. Me salvó el. Ahí el chicharra. Don Juan, sí, ya, ¿sí? Gracias. Linda oh, no, semana. Un placer. señor Igualmente. Vaya placer. calentando Los todo para. El equipo, por favor. Vaya ¿Por calentando qué? todo para el jueves. ¿Jueves sí. o viernes va a ser? Sigo siendo el El jueves o viene qué? La pelada. Cuando baje el, el. Ah, o sea, no es seguro el jueves. No, no, no. Dicen que hasta fin de semana va a mejorar el tiempo. Pero por ahí por me, me sale. Disculpame. El yo médico puedo, ahora, por ahí me sale el doctor Por una pinche apuesta, ¿puedo perder la vida? No. Doctor Balito, dice. ¿Eh? Mira, así voy a quedar yo. Que sí. A ver, y además ah, el anillo. Tío, ah. Mira, con el anillo. A ver, Venga. haga, maestro. Mira el anillo. Ahora sí. Mira el este anillo. Ahora un close up para don Juan. A ver, el anillo. Aquí, aquí mostrando. Ver, el lado claro, chiquito, estoy... ¿no? Ahí, mira, el, dedo mira, el dedo chiquito, chiquito del anillo. Llega, verita. Ver, el dedito, el dedito, chiquito, bien. A ver, Es una facha. Ya va bueno, vamos. Igual. Gracias, tengo que cerrar sí, esto. Se verlo. viene más. A ver, gracias, sí, a don Juan. Vale, vale, pero, pero, Hacemos pero, una vivida a Santa Cruz. A para, madre, ya. Ya. Ya. Ya. Pero Oriente vayan, Petrolero. Vayan. Oriente, oriente Petrolero. A está la altura, pero Oriente Petrolero. Sí. sí. Vale, pues nos los dejamos Todavía, ellos. Pausa, ya volvemos. <ríe>